Nosotros te, te agradecemos siempre que que tengas esta intimidad, que nos invite, que nos metemos en el hospital. nos metemos. La verdad que después del quilombo que se armaba en el último programa me da mucho pudor. Este, pero bueno, nos, nos convocaste y acá estamos y queremos que esto se siga conociendo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue? Como para cerrar, ¿cuáles son los pasos? Bueno, porque viene el sumario y toda esta historia que vos estás saliendo a contar de, de, de la persecución a los dirigentes sindicales. ¿no? Persecución a los dirigentes sindicales que nos pensamos igual que a los dirigentes actuales. Eh, ser oposición eh, tiene su, su peso. Ahora, eh, ya meterte con la familia de cada uno es, es complicado. Porque si a mí me echan, eh, queda mi familia afuera. Uh -huh. Pero confío en Dios, tengo un buen abogado, tengo un, un, buenos patrocinadores y vamos a ir a fondo. Tanto en la parte sumarial como en la parte penal y la expulsión de Juan Villapán del sindicato de arte. Eh, eh, la idea es que, eh, cambiar de... Digamos que no esté más en la Junta Interna, llamar a elecciones, ¿cómo, ¿cómo sería eso? Sí, se tiene que convocar urgente las elecciones, dado que el Secretario General de la Junta Interna, junto a, a Carlos Jiménez, que es su segundo secretario, eh, usa poderes con el gobierno o con el director de eh... la bueno, estamos viendo la, las instalaciones, la gente sigue laburando, esto labura, estamos hablando del hospital más importante, de la Nor Patagonia, digo bien, ¿no? Sí. El, el, por lo menos el centro, sí, centro neurálgico, ¿no? La complejidad acá en, el, en, la, en la capital de la Patagonia, Neuquén, este, pero imagínense que los choferes de acá de la las ambulancias dicen que no hay cubierta. Es muy delicado, ¿no? No hay ambulancia, con complejidad. Yo te voy puedo hablar del habitáculo de la ambulancia, y en este momento tenemos que llevar un paciente a Cutralcó, sin kilómetros, no tenemos una ambulancia con seguridad de llegar. Y esto fue notificado hoy a las 10 de la mañana, y seguimos siendo a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Y el paciente dónde está ahora? Y están todos ahí en la guardia. Están en la guardia esperando Completa. que haya una ambulancia. Que una ambulancia que lo tenga que trasladar. y O bien no lo están trasladando porque no hay cama. Pero están sostenidos dos días, un día en la guardia de emergencia porque no hay cama. Si estuviese en una cama en cutralcó o en Centenario, el paciente saldría. Uno que está más leve para internar otro que está más complicado acá en el quinto piso, como en la terapia. Estas cosas pasan porque he tenido fam amigos, familiares, de amigos el de Junín de que han estado más de 20 horas en una cama y tuvieron que ser derivados a Bariloche teniendo pami. Eh, una joven de 29 años, una femenina de 29 años, estuvo 18 horas en el hospital de Picún. ...para que le consigan una cama y fue derivada la clínica Pasteur... ...porque acá no había cama... ...pero son todas derivado por salud pública... ...ninguno es derivado por su obra social... ...ninguno es derivado por la RT... ...y en esto lamentablemente... en ...la plata del neuquino se va de privado. Eso contámelo porque yo me mareo con tanto dato... ...¿por qué sí que va derecho al privado? ¿Porque le, le, automáticamente se produce ahí el negocio? El negocio está en, en el día a día... ...de cómo nosotros llevamos los pacientes... Al privado. Nosotros derivamos de acá y son derivados por salud pública. Uh -huh. Lo cual, bueno, ahí se fue la plata el año pasado, que vuelvo a reiterar: eh, 800 pacientes sacamos del hospital Castorrendón. Las estadísticas están, los papeles están, pero lamentablemente las autoridades siguen haciendo videos sordos. En vez de mejorar nuestras unidades, la municipalidad de Neuquén dice que donó tres ambulancias y no están acá en el hospital Castorrendón. ¿Dónde están las ambulancias que donó la municipalidad? Claro. Es de público interés, sacan propaganda cada dos veces por hora. ...que la Municipalidad donó ambulancia No las vemos acá en el Castor Rendón. Esta es una ambulancia que está llegando acá... ...una ambulancia privada. Esta es una ambulancia tercerizada ...que está viviendo de Zapala. Uh -huh. Así te lo digo, es, es día a día. Esta ambulancia está costando alrededor de... ...280 mil pesos por mes. Esto, conocemos los negocios que tienen... ...conocemos cómo eh, han comprado ambulancia nueva para el cielo y siguen teniendo vehículos tercializados de ambulancia. Y para este hospital no hay ambulancias tercializadas. No hay una ambulancia complicada. No sé qué va a hacer el gobernador con el director, porque lamentablemente esto tiene que tomar carta del gobernador. Yo con el gobernador ya estuve en Pero, un Zoom. Yo estuve en un Zoom con el sí. gobernador. Y le dije que no está asesorado por vago... Médico que hace más de 14 años y no atiende una guardia. Delegado que hace más de 8, 10 años que no atiende un paciente. Que está en el sindicato hace 15 años. Y estos son la gente vago, los trabajadores no queremos más delegados vagos. Queremos delegados que representen a los trabajadores, cambiarle el, el, el eje de, de seguir defendiendo cosas que no son indefendibles. Si a mí me van a echar, me quieren suspender, me quieren ensayar porque digo la verdad, bueno, sigo sosteniendo la verdad. Te agradecemos un montón, Raúl. No, Nos, nosotros, eh, la verdad que vamos eh, a agradecerle muchísimo a Raúl y están, el, el eh, ir y venir de la ambulancia es incesante, así que vamos a. A estar despidiéndonos y agradeciéndote bueno, estamos en contacto con todo esto Están llegando más, más ambulancias esa es tercerizado esa es tercerizado Y de Zapala O sea que el hospital Zapala no tiene ambulancia pues tiene una ambulancia tercerizada Y la contacta en la Secretaría Y los compañeros, por supuesto, tienen que tener su herramienta Acorde a la necesidad de la comunidad ah, Capaz que el, el, el, el gobernador está interveniendo de esta manera Lamentablemente el gobernador La policía sigue empeñando Y los trabajadores seguimos siguen sucediendo con lo que tenemos Para ser público Gracias Raúl. No, gracias a usted y esperamos un momento. Dale, esperemos, esperemos que, que no te, no te caiga la guadaña después del programa. No, ya seguimos con más cartas.